Muy bien, nada más. De Ahora sí, Perfecto. te saludo con, otra vez con mucho muy gusto bien. y espero que estés muy bien tú y tu familia. Muchas gracias, señor David de la Peña. Gracias. Eh, primero que nada, por favor, regálanos tu nombre y la asociación que representas. Mi nombre es Alejandra Domínguez García, represento, soy la presidenta de la Asociación de Glucogenosis en México, AC. Ok. ¿Hace cuánto tiempo se conformaron como asociación? Eh, tenemos desde el 2014, Ajá. siendo una asociación establecida. ¿Pero empezaron sus trabajos desde el 2014 o antes? Empezamos nuestros trabajos desde, desde el 2010 aproximadamente. O sea que ya sí. llevan 10 años. Sí. Eso es. ¿El universo de pacientes a los que ustedes se abocan? Principalmente son pacientes eh, que tienen glucogenosis, eh, glucogenosis hepáticas, que es lo que se ha dado un poquito más aquí en, en México. Pacientes con glucogenosis tipo 1A, 3, 9, eh, y todas generalmente han sido las, las hepáticas a los que nos hemos abocado. Okay regálame por favor una breve semblanza de tu asociación eh, nuestra asociación pues como le platicaba viene desde años antes de del 2014 veníamos eh, organizándonos algunos papás con buscando información a través de, de algunas redes sociales de información de artículos contacto con doctores eh, y así nos pudimos juntar un, un marzo en el 2014 para varios papás aquí en, en Monterrey, varias familias que teníamos hijos con glucopenosis, la mayoría con niños pequeños, muy pequeños, de menos de, de 8 años, otros eh, pacientes un poquito ya más grandes. Y eh, al ver la necesidad de, de, de que necesitábamos unirnos eh, todas estas familias para obtener más fácilmente información, tener eh, algunas otras eh, provechos de, de, todo, de todo esto y las necesidades que estábamos viendo de las familias, eh, decidimos eh, formar la asociación en el 2014. A partir de esa fecha hemos hecho congresos en diferentes hospitales, como el Hospital Federico Gómez, hospitales. Eh, eh, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, también algunas otras ciudades que hemos hecho jornadas como Monterrey, Guadalajara eh, y Chihuahua también, porque hay una gran población de pacientes con glucogenosis que se han concentrado en estas eh, tres ciudades mayormente y dando sobre todo lo que es la información a médicos, personal. Eh, eh, de salud y, y familiares y pacientes. Ok. ¿Tienes una idea de cuál es el universo de pacientes en número que tienen ustedes ya localizados? Sí, tenemos nuestra base de datos, es la única que hay en, en México. Ningún instituto, tanto hospitales eh, lo tiene, solamente nosotros en la asociación y tenemos aproximadamente 95 pacientes que, que, que nos conforman, algunos otros, eh, pues no tenemos los datos porque están dentro de instituciones y pues las mismas instituciones no nos pueden pro, proporcionar esa información, pero eh, estas mismas instituciones han platicado con los, con los familiares y les han comentado que existimos y que podemos ayudarles y así es como llegan a nosotros. Y hemos hecho nuestra base de datos eh, para, para tener una estadística completa de, de la cantidad de pacientes que hay. Entonces, hablamos de 95, pero hay muchos más. Sí, entiendo que 95 es una punta del iceberg y deben uh -huh. de ser muchos más. Sí, muchísimos eh, más. Eso sucede no solo en el, en el uh -huh. problema de salud que ustedes atienden, sino en casi todos los problemas de salud de cualquier tipo. Eh, identifican un número pero el número siempre se queda corto con respecto a la realidad. Exactamente. Eh, abruma, ab, termina por abrumar la realidad. Sí, en eh, fin. podemos decir que México es de, de los países con un gran número de, de pacientes. Eh, Estados Unidos, claro, no, no, nos gana mucho más, pero conforme hemos um, hecho alianzas con otras, con otras asociaciones en diferentes partes, de Latinoamérica nos hemos dado cuenta el número de pacientes que tienen como Colombia, Argentina, Ecuador, eh, Brasil eh, sí podemos hacer una ligera comparación y nuestro número de, de pacientes es, es grande para dentro de un del de, de catálogo de enfermedades raras y decir de la glucogenosis sí tenemos un buen número de pacientes. Y lo que me comentabas es que ¿Muchos están afincados en el norte del país? Sí, Monterrey es una de las ciudades eh, que es considerada como endémica eh, el, la glucogenosis, porque hubo un asentamiento de, de eh, judíos sefarditas en el área citrícola, o sea, unos municipios que están hacia el sur de, de Nuevo León. Entonces, estos... Eh, este asentamiento se da y traen el, el gen eh, de glucogenosis y se fueron casando entre ellos mismos, la, las familias, entonces se da un poquito más. Estamos hablando que tenemos 20 pacientes en Nuevo León, entre Allende, Allende, el Cercado, Monterrey, algunos otros, pero sí hemos encontrado dos casos un poquito hacia el norte y buscando, pues no sabemos de, de, de dónde, si no eran de, de estas familias, pero va creciendo el número de, de pacientes. Entiendo. Y pues hay otro tanto en el centro de la República, si tenemos localizado y especificado en qué áreas y en qué estados de la República Mexicana podemos encontrar y el tipo de glucogenosis que se puede estar dando más frecuentemente por el estado. Entiendo. Ustedes han trabajado y me consta desde hace tiempo muy bien han hecho un trabajo que es el que se necesita para este tipo de padecimientos y lo han hecho de manera apropiada porque han ido documentando todo lo que hacen y eso sirve mucho como una referencia que pueden consultar otros que como ustedes requieren de información. Ahora bien, si nos damos cuenta del trabajo que han hecho ustedes, ¿cuál considerarías tú que es el mayor logro hasta este momento de tu asociación? El darle conocimiento de la enfermedad a los médicos eh, okay. y, y también a, a, a los papás para un mejor control metabólico. Creo que ha sido un parteaguas para muchos aquí en México. Tanto personal médico, médicos, papás, pacientes, eh, el tener al alcance la información de cómo poder diagnosticar, cómo es el tratamiento, han salvado vidas. Definitivamente, eso es un, un parteaguas para nosotros. Ya lo creo. Hablando también de lo que ustedes hacen todos los días lo que ustedes han venido haciendo desde hace muchos años, ¿cuál consideras tú que es la tarea pendiente que ya es impostergable, que ya no puede seguir esperando? Um, hemos seguido trabajando en la creación de una clínica de glucogenosis y hemos tenido las alianzas para, para ir trabajando en, en, en este proyecto para un mejor control metabólico de los pacientes y en un futuro que pues, ya está muy próximo en cuestión de la terapia génica, que es ya, pues, una terapia un, lo consideran como una cura para la, los pacientes con glucogenosis. Ya se está en la fase 3 de, del protocolo y han sido los resultados muy, muy alentadores y mejores de lo que se esperaba. Entonces, el crear esta clínica eh, en México con, con la ayuda de, de otros médicos y eh, inst algún instituto que, que nos cobije totalmente, eso es impostergable para nosotros. Y sí se han dado, como le digo, jornadas, eh, información, pero si queremos... Mejorar y llegar a una cura en, en esta enfermedad, eh, esto nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Ya lo creo. La pregunta que sigue es muy respetuosa. ¿Quién en tu familia padece glucogenosis? Mis dos hijas, Fátima de 11 años y Lucía de, de 9 años. ¿Y están controladas? Sí, sí. Muy, muy bien, pues han estado muy controladas gracias a, a la ayuda de doctores como el doctor David Weinstein, el doctor Damián Cohen, eh, el doctor Weinstein en Estados Unidos que tiene el programa de, exclusivamente de glucogenosis, el doctor Damián Cohen que él también padece de glucogenosis y que está en, en Argentina, el doctor Rodolfo Treviño que ha sido de gran, gran ayuda para nosotros aquí en, en México porque él fue eh, a estar dos semanas con el doctor Weinstein, estar pegado totalmente en la clínica, en el programa de, que es exclusivamente de glucogenosis y tratar de absorber y aprender todo lo que se puede de, de esta enfermedad y así poder brindar información y, y un mejor tratamiento aquí a, a los pacientes. Entonces, el doctor Treviño ha sido fundamental en, para nosotros aquí en México para de los de los pacientes también y en este caso de mis hijas. Yo así lo entiendo porque hay médicos extraordinariamente dedicados al tema. Uh -huh. Hay otros que no, ni hablar de ellos, pero hay algunos profesionales de la salud que se encargan de manera vehemente y determinada y con mucha pasión para hacerlo. Pero tu asociación no trabajaría si no tuvieras Apoyos en tu asociación, gente que en tu asociación hace su trabajo. Porque las asociaciones son eso, un conjunto asociado de esfuerzos que hacen que sea posible que las cosas sucedan. Así sí, ha sido. Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí. Eh, puedo decir que las personas que están en, en, dentro de, de la asociación han sido básicas eh, y fundamentales para todos nosotros, cada papá también, han, han tomado esa camiseta y se han puesto esa camiseta para sacar adelante cada uno de sus hijos principalmente y para colaborar en lo que se necesita y dar la mano muchas veces a, a otros, otros pacientes eh, en cuanto a, a información, en cuanto a, a ayuda que están, viven en el mismo estado. Entonces, se pueden hacer las conexiones y ese apoyo eh, entre, entre ellos mismos. Y creo que la asociación se ha caracterizado en, en ese aspecto también de hacer una familia, una familia entre todos, porque eh, se van conociendo, se van teniendo, siempre vamos a tener la empatía también, pero el crear un lazo un poquito a veces más allá es, ha sido fundamental para nosotros. Yo lo creo. Y te lo decía porque en el 95% de los casos no fueron los médicos quienes, quienes los buscaron a los pacientes, sino uh -huh. los pacientes los que hicieron que los médicos se interesaran en los temas. Los médicos finalmente logran tener una comunión con los pacientes y sus enfermos cuando los pacientes, sus familiares o los grupos de pacientes ponen en la mesa esta enfermedad que tiene que ser atendida quién le va a entrar al asunto y entonces hay algunos que le entran porque si tú si alberto si cualquiera de las personas que trabajan para tu asociación no hubieran hecho esto que ustedes hicieron los médicos todavía estarían esperando que alguien llegue a preguntarles si saben algo de glucogenosis uh -huh. por eso es tan importante yo siempre digo Sí, sin lugar a dudas, Weinstein es muy importante, y, y Juárez, y Pérez, y Treviño, y González. Todo. Pero si tú no hubieras hecho tu trabajo, si no hubieran hecho su trabajo los papás de los pacientes, ni Pérez, ni Weinstein, ni Treviño, ni nadie estaría dedicándose a estos temas. Yo los felicito por su trabajo. Gracias. Es maravilloso. Gracias. Es maravilloso. Creo que de, dentro de las cosas, eh, es el, pues eso ha sido un estilo de, de vida y y no ha sido nada fácil. Entonces, mejorar el, ese, estilo, ese estilo de vida y, y ayúdame médico, vamos a hacer una sinergia para poder salir adelante de, de toda esta situación con tus conocimientos, como con mis conocimientos como papá este, y, y tratar de ayudar a mejorar todas esta, estas situaciones. ¿verdad? Sin duda, sin duda. Los felicito por su trabajo. Gracias. La condición actual es una muy difícil. La pandemia ha desnudado terriblemente los sistemas de salud en el mundo. El mexicano no es la excepción y el mexicano que está desorganizado, fragmentado, roto, etcétera, pues tiene muchos problemas. Uh -huh. Independientemente de eso que ya sabemos, ¿qué te preocupa actualmente acerca de tus pacientes? ¿Qué es lo que más te preocupa? Pues yo creo que dentro de todos los que padecen, padecen enfermedades raras, primero que nada es el correr el, el riesgo de adquirir eh, la, la enfermedad y sobre todo sus complicaciones y las complicaciones que tendría el, el, la sinergia de una enfermedad rara más, más la situación del COVID. Esa ha sido definitiva, ya, eh, todos los papás nos, nos preocupa, pero otra de las cosas, que nos hemos manifest, se han manifestado los papás con nosotros eh, es la metodología del regreso a clases eh, para los niños. Porque muchos papás eh, pues tienen a sus hijos no en colegios o eh, los tienen en un sistema público. Entonces, ¿cómo va a ser eh, la SEP para integrar a estos niños que tienen enfermedades raras, enfermedades crónicas, que no pueden asistir presencialmente a clases, qué herramientas son las que se van a, a implementar para, para ellos. Porque hay, hay algunos que necesitan eh, ayuda o terapias con USAER o, o terapias extras que a veces necesitan ser eh, presenciales. Y entonces, ¿Cómo se van a implementar estas, estas nuevas modalidades para, para los niños en cuanto a enseñanza? Las consultas también, pues la aus, auscultación ha sido siempre muy importante para, para cada uno de los pacientes. No es lo mismo que me esté sentando en, en una cámara, en una computadora y estar explicando mi, mi situación a que el médico haga una auscultación de una medición de hígado, eh, eh, checar cómo están los pulmones, cómo está el corazón. O sea, ese tipo de, de situaciones y el riesgo que implica el asistir a la consulta, que hemos visto que algunos doctores han cambiado su consulta de estar en un hospital, en un centro médico de, de hospital, lo cambian a, a otra parte para que el número de pacientes sea disminuido y, y que no corran tanto riesgo. porque Generalmente los pacientes, nuestros pacientes son de alto riesgo y yo como mamá, pues no me quiero parar en un hospital. O sea, claro. quiero, claro. quiero que, que la situación de, de, de, de... Perdón, se me fue la palabra. No te preocupes. De asistir a una, a una consulta sea un poquito más estricta o, o con un mejor manejo, si yo lo estoy llevando en mi casa, porque... Tengo la, la situación de tener el miedo de, de una complicación, pues eh, cómo se, se hacen todos este, este tipo de cosas. Ahí es trabajo de papá también, pero mucho, mucho implica también las instituciones. Y la situación económica de las familias, de seguir solventando cada uno de, de los insumos por, por la cuestión económica. Entonces... Si sí, ya sabemos que una enfermedad eh, pues es costosa, una enfermedad eh, rara y, y a veces son catastróficas. Entonces, ¿cómo ayudar a estos, a estos pacientes, a estas familias, eh, el poder seguir solventando o hacer alianzas con diferentes eh, empresas o con diferentes eh, compañías de, de insumos para poder ayudar a estos, a estos pacientes. Cierto. Una de las paradojas más grandes es que te dicen, quédate en casa, pero si eres un enfermo tienes que ir al hospital. Es una paradoja sí. horrible. Nosotros estamos trabajando mucho con el legislativo para las terapias en casa y para que haya centros especializados en infusiones y en todo lo que tiene que ver con nuestros enfermos. Sí. En fin, las es una tarea. Perdón. Las sí. plataformas en cuanto a de, en cuestión de seguridad, poder subir... Eh, exámenes de laboratorio o, por ejemplo, en el caso de nosotros, glucometrías en tiempo real a una plataforma para que nuestro doctor esté viendo cómo se cómo se está comportando eh, la glicemia del paciente, pues son importantes y ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas tanto en la asociación como eh, ver con, con gobierno eh, cuáles son las herramientas que se nos pueden eh, eh, brindar para, para mejorar las condiciones. ¿verdad? Sin duda. Nos quedan 30 segundos y yo quiero aprovecharlos para agradecerte mucho tu atención, mucho tu, tu respuesta tan generosa, tus comentarios tan puntuales que seguramente nos van a servir para este video, junto con otros setenta y tantos, ponerlos a disposición de quienes en México trabajan por nuestros enfermos. Desde la Presidencia de la República, Secretaría de Salud, ISTE, INSPEM, CDNA, INSAVI, etcétera, todos van a tener el cúmulo de entrevistas sintetizadas para que puedan entender cuáles son las necesidades que tenemos, las preocupaciones que nos aquejan y sobre todo las soluciones que nosotros mismos podemos plantear para que se resuelvan estos temas. Exacto. Muchas gracias Alejandra por tu tiempo, por tu amabilidad. Ofrezco una disculpa por no poderte dar más tiempo, pero tengo no, otra entrevista. Creo en que hemos sido justos y espero haber sido puntual en, en todos la, los puntos y, y ser clara en, en todos estos puntos. Absolutamente clara. Entendí yo todo. Y si yo lo entendí, lo van a entender muchos. Tú no te preocupes. Muchas gracias. Te agradezco mucho un abrazo para todo tu grupo de trabajo. Un abrazo muy especial y cariñoso y respetuoso para tu familia, para tus hijas, por supuesto. Y espero que nos podamos ver en la medida de que esto pase y podamos estar juntos platicando de muchos otros temas más. Muchas gracias, Alejandra. Corto la, corto el video en cinco segundos. Tú haz lo mismo, por favor. Muchas gracias, señor David, y muchas, muchas gracias a, a todo su equipo, y un saludo a su familia también. Muchas gracias, Ale. Hasta luego.